En el de ayer en la ciudad de Santo Domingo, por parte de la Procuraduría, y esta situación, esta red de narcotraficantes que hace 20 años, por datos que han salido, tenía operando en la República Dominicana sin que nadie hubiese hecho nada antiguo. En, esta, en este país, los líderes políticos trazan la agenda de discusión. Se dice ahí que. que yo escucho con mucha frecuencia comunicadores, periodistas, personas que tienen acceso a los medios de comunicación que dicen que son hacedores de opinión pública. Yo creo que el gobierno, las autoridades, son los políticos de este país, son los que hacen, porque ellos nos ponen a hablar a nosotros lo que ellos quieran. Hay problemas, hay problemas. Problema. Trazan las pautas. Tú a hablar de Odebrecht en estos últimos no, ya. 15, 20, 30 días. No, el problema de, de, de Odebrecht se subsanó, se arregló. Ahora estamos en el tema. Mira el mismo caso del ADP, que es un problema de orden público. El atentar contra la educación del país, de los estudiantes de la República Dominicana, debe ser de orden público. No hay tanto import no importante. Ahora, entonces podemos decir ante que hay instituciones que se convierten en cómplices al momento de trazar la pauta en los temas nacionales que se van a no, tratar. Eh, tra eh, eh, elaboran, deciden el lunes, digo yo, diría yo exagerando, no tengo acceso a eso, es una elocuración eh, que voy a hacer. Me imagino que el domingo se reúnen los líderes políticos, los líderes nacionales. Comienza la clase. Y entonces el lunes vamos a. Este es el tema de discusión, lunes, martes y miércoles. Y si osara a alguien decir, y si viene algo, no, no, lo dejamos para jueves, viernes y sábado. Porque hay que tenerlo el lunes, martes no, viernes. No, no adelanta la agenda. ¿Cuál es la tesis que nosotros tenemos? El relajo que se que dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. O sea, sábado y domingo es de romo, de alegría, de chercha, de chavacanería. Ahí los políticos no tienen que pensar en cuál es el tema discutido. Porque ya el entonces, pueblo está entretenido en otras cosas. Entonces, para, se dan cuenta que ayer martes, ayer martes, se hacen los 50 allantamientos que se hicieron en la República Dominicana. ¿Mm? ¿Los 50? Allantamientos. Okay. Eh, o sea, antiguo, tú me estás diciendo que eso fue un allante lo que hizo el procurador. Un ATM, allante, truco y movimiento. Pero entonces, ¿y eso? eso, eso eh, ¿Tú sabes por qué? Porque esa persona que se sindica y se menciona ahí como el actor, autor, actor principal, estuvo mencionado en el caso de David Ortiz. Y salió lo que, lo que se escribían, lo que le habían hecho. La, esa persona Entonces, sale. Perdón la cacofonía, me diría. La cacofonía, creo que. Que él se ve saliendo. De la clínica. Del hospital, sí, sí. de la clínica. Sí. Como la primer, de la primera persona que sale. De, de la entrada de emergencia Y que, to había y el que, y que todo algo. el mundo sabe Lo que se comentó en ese momento Y las razones por las que él fue En ese momento a la clínica Y que eh, abortó lo que se dice Con la intención que él fue a la clínica ese día Dos cosas A rematarlo O a A visitar. Asegurarse De que ido sido certero el tiro le repito ¿Qué de parte ¿Qué, de nosotros ¿qué ahora? tiempo hace de eso Antigua? Ponle de tres meses, o sea, dos meses y medio. Durante esos tres meses, ese señor siguió moviéndose a su antojo, sí, en su entorno. Sí. Sin, embargo ayer, ahora, sin y... embargo, ayer cuando se dan esos allantamientos, como dice Antigua, vamos a nosotros a registrar ese término, allantamiento, pues, oh sorpresa, tampoco se encontró donde fueron a hacer los allantamientos. Hacen 50 allantamientos en el país y la persona a quien se busca... Para allantar atención, no aparece Atención portal eh, Telenor.com.do Los allantamientos del procurador Dice Ramón Antigua. Y debo decirte que yo soy De los defensores del procurador ¿Tú sabes por qué? Porque por lo menos Se ha atrevido a mencionar, a mencionar Nombres y a, y a Judicializar casos El caso de Odebrecht se dañó ¿Tú sabes por qué? Porque nos comimos Al procurador pero el caso de Odebrecht debimos haberlo apoyado con la huelga de mañana de, de ADP, el país entero frente al Congreso, apoyando esa decisión. Porque yo digo que si se hubiera apoyado al Procurador General de la República el caso de Debrecht, ¿Cómo han ellos mismos, mañana, ¿Cómo apoyar mañana a ADP? ¿Cómo? La, la protesta que tiene ADP mañana uh -huh. debiera ser del país entero para apoyar la decisión del Procurador General de la República ah, ah, okay. de por lo menos decir, judicializar, someter a la justicia el caso de la gente de Odebrecht. porque si hubieran si hubiera el, el procurador recibido apoyo pero no un apoyo de verdad es un apoyo para obligarlo a hacer la cosa de verdad es un apoyo de verdad para hacerlo hacer la cosa de verdad porque cuando él viera que el país entero estaba apoyándolo en esa decisión para que esos allantamientos sean conviertan de verdad se sean en allanamiento. Allanamiento, entonces el procurador iba a tener que someter a la gente de verdad, pero peor aún, ellos entre sí se hubieran delatado, porque Ángel Rondón, en la primera, en la audiencia, cuando se fue a juicio de fondo, cuando liberaron a, a Chu Vázquez, él, él cantó de una vez y dijo, pero lo mismo que me acusan a Miedro que acusan a, a Chu Vázquez, que también yo debería estar Ya, él, ya él mete a, a Chu ahí, bueno. ¿hmm? aunque él hace la aclaración. Entonces, esto mismo sucede con esto, que hay que reconocerle al procurador en esa parte, que estos allantamientos pudieran convertirse en allanamientos si el procurador encuentra apoyo de la sociedad. Porque eso lo obliga a hacer la cosa bien. Sin embargo, sin pero embargo, entonces, Antiguo, es difícil uno pero, creerle pero, a un hombre. Pero no, a las tiene, no tiene entonces el procurador, como usted señala, el, el apoyo de la sociedad, porque lo único que tiene no. que hacer el, el procurador es cumplir con las leyes que están, con las leyes que están ahí. Uno ve que, es que hacen tantas cosas, que como nosotros criticamos el, el, el la, el ayuntamiento de ayer Y nos vamos todos, nos vamos a ir por la crítica pero, De que eso no sirve, que eso pero esas funciona, informaciones, que por qué no funciona Esas a... informaciones que suministró El procurador Yo la veo sumamente interesante Incluso de acuerdo con, con el hecho Que por lo menos se creo intente sucede, eh, Víctor, Disolver sucede, Víctor, esa estructura Que dicen que la mujer del César No solamente tiene que ser seria Sino que también tiene que aparentar sí, ¿Por Porque este aparataje Si esta persona tiene 20 años Es igual que lo que dijo una vez Yo tengo que amarrar todo es lo que dijo una vez un director de la DNCD, que habían 40 mil puntos de droga en el país. Si usted sabe que hay 40 mil, ¿sabe dónde están? ¿Por qué no los invaden y Y otra. Entonces, situación, y otra si, él sabe, si él sabe que esas personas tienen 20 años aquí, él sabe qué han hecho en esos 20 años. ¿Por qué no los sometieron a? Además, hay otra situación antigua que se cuestiona nuestras autoridades. Por ejemplo, fíjate cómo la gente pone en duda de que de no, hubiese, de no buscar ayuda, colaboración de la DEA, de, de, de, FBI del, del Tesoro, ahí. y el FBI, que se dice que se participaron, yo creo que se le va a hacer imposible, tanto a la Procuraduría como a la DNCD y los organismos nacionales que participaron, decir que no fue cierto, porque... Eh, se mencionaron, y lo mencionó el procurador, de manera que durante esos 20 años que tenía esa estructura criminal de narcotraficantes operando en el país, sin que se haya hecho absolutamente nada, hubo que esperar la manifestación y el interés de estos organismos como la DEA, como el Departamento de Tesoro eh, y el FBI eh, participar para que, en definitiva, pasara lo que pasó ayer y que se dieran nombres. Por ejemplo, yo me sorprendí, reitero, cuando vi eh, el apresamiento y que pudieran estar involucrados estos exjugadores de grandes ligas también. El hecho de que salieran esos nombres, eh, yo creo que esa parte hay que aplaudirla. Ahora, vamos a ver hasta qué punto tienen estos muchachos, exjugadores, vinculación con, con esta red de narcotraficantes, que ya Luis Castillo pues explico eh, sale en la prensa de hoy, diciendo que él no tiene que no tiene ningún tipo de vinculación con, con, con este señor o con esta red de narcotraficantes, ojalá y así sea, pero de otra manera yo creo, Antigua, es que no hubiese podido suceder lo que sucedió ayer si, si si no hubiese sido con la intervención de estos tres organismos eh, internacionales, sobre todo de Estados Unidos y de Norteamérica. El estado de incredibilidad de las autoridades tan grandes, en mi caso, que yo no dudo en su que los, caso no, en el caso del 90% de la, de la población para yo no yo no dudo que los policías que tienen ropa de la DNCD pero que tienen la cara tapada sean de la DEA con uniforme de la DNCD, yo no lo dudo porque aquí solamente se descubre droga, al hijo de droga cuando entre los actores participantes en ese proceso de la droga, se denuncian aquí no hay un policía que haya descubierto un kilo de droga un gramo de droga Nunca La droga se descubre aquí Cuando hay conflicto entre el que la vende La compra y la comercializa O la distribuye Entre uno con otro Se delatan Es uno que dice Va Juaniquito Trucupey Y lleva 5 kilos Va a pasar por, por ¿Cómo le llaman allá? Por la... Por Controba Salió de aquí de Macorís. Entonces allá se tira la policía Y lo encuentra con los 5 kilos A Juaniquito Trucupey No hay forma de que la policía es igual que el caso de la ME. ¿Cómo te para la ME? Si tú vas con los vidrios intintados, tu placa está bien, tu, tu marbete está bien, todo. Y él te para. Porque él te lo hace al azar. Por un asunto de intuición, de, de, de, de, de mala fe. Entonces, esta gente, es igual que el caso de, lo, de los viajes ilegales. ¿Cómo se descubría cuando aquí habían. cuando la gente. Cuando los lo, lo dominicanos necesitaban irse en Yola, porque ya lo de Yola es una cosa de muy pobre, porque ya hay viaje a, a México, Desprez, viaje, no, no te... viaje a Haití, de Haití a Venezuela. No. Mi, Mira un caso de, de, de Quirinito que entra y sale, dice el jefe de, el, del, del DNI, entra y sale cuando quiere. O sea, no hay problema con eso. Pero además, Antigua, Ramón Antigua, ¿cómo usted me justifica 20 años... Operando esta estructura en la República Dominicana, ¿cómo lo puede hacer una persona con cuánta, ¿Con cuántas discotecas que tenía? 15, qué sé yo, discotecas, no sé cuántos eh, edificios de apartamento. O sea, vienes una cosa eh, extraordinaria. O sea, ¿cómo entonces puede operar este señor sin que le llame la atención a nadie? 20 años después, por la intervención, reiteramos que es difícil que puedan ocultar, por la intervención de estos organismos internacionales, es que se da esta situación en el día de ayer. Porque en el país, en el país, con este procurador, con el otro, con el otro, con cuatro, cinco gobiernos pasaron y César el abusador operando y fortaleciendo su estructura eh, de narcotraficantes. Pero no oye cuál es el, el, lo que dice el mismo procurador, que él es el heredero, del poder que dejó Quirino, que dejó Toño Leña. De ese liderazgo, que dejó, que, que de ese liderazgo. Que dejó inclusive el, el preso Agosto. de Figueroa Agosto. O sea, oye, lo, ta, eh, lo están persiguiendo, pero lo están endiosando, claro. pues le están dando poder. Esa categoría de ser el sustituto... Ahora, no, no, pudo, no, pudo, no pudieron nuestras autoridades eh, advertir eso. ¿Quién va a sustituir a Figueroa Agosto? ¿Quién va a sustituir a Quirino? ¿Cuál es el sustituto, el lugarteniente del que ya trans, lo transgaste? No queda siempre una secuela de esas estructuras que están bien, y que esa, bien elaboradas. esas autoridades saben. ¿Qué se da en, en, en Macorís? Desmantelan punto de droga. Cuatro horquetas con cuatro hojas de cinto. Eso es un punto de droga. Agarraron el dueño del punto de droga, agarraron el dueño de la casa que está alante del punto de droga porque es en el patio que está, agarraron el dueño de el que va y compra, no lo veía nadie entrando a, a comprar y a, y, a, y a vender, mira el estado que hay aquí, decía el día pasado y digo muchas veces, aquí la policía cuando se creó la DNCD ya en los últimos tiempos cuando... Esto dejaba, comenzó a dejar mucho dinero, el tema de la, de la DNCD. Ah, ¿Qué se inventa la DNCD da dinero? Claro, es una empresa más grande ah, que la... No, y no es una institución para compartir la Produce contigo. más dinero a los, a los actores de eso que cualquier empresa nacional productora de cualquier producto. Pero la Dirección de Nacional de Control de Drogas no es una institución que está y fue creada para combatir el narcotráfico. Sí, como está educación, para garantizar los mejores, las mejores oportunidades para una educación de calidad. Oye, se creó la DNCD, creo que eso del 88, por la ley de 5088, no recuerdo si, si en ese tiempo le ponían el año de coletilla a la ley. Eh, después se descubrió en la policía. Que le habían quitado una cosa Porque entonces quien perseguía la droga Los chines que había en ese momento Era la, la policía nacional ¿Mm? Y entonces Crearon el DICAN Eso es de que porque, porque Oye la DEA va a perseguir los, los traficantes grandes de droga Pero los chiquitos de que estaban sueltos Los micro, los micro, micro. traficantes Y entonces le crearon el DICAN a la policía Y ahí en el cuartel hay un departamento Del DICAN Que no es la policía se creó el caso de, de, de, de, había, existían los policías de carretera, que era lo que te paraban y chequeaban a ver si tú tienes los papeles, ta, ta, ta. pero entonces la, a, hay un, Na, un, un... Narcótico, o sea, narco, si, no, un, Sí, o sea, un hay, ente, vienen los lo policías, hay un, uno jefe que se van acá, pero nosotros no podemos estar... Eh, se crea, entonces se crea también AME, muy bien creada en ese momento con Hanley Herman, Hanley Herman ya okay. ha muerto. Eh, ¿Qué dice la policía? Va acá, pero no quitaron la, major, la mejor parte Porque esta es la que está ahí tía. Vamos a nombrar que el, que el, el jefe de, de, de AME No sea un civil, que sea un general de la policía Por eso nos necesitamos tener la mano puesta ahí Porque no puede ser que nos quiten esto O sea, a la policía le quitaron la de, la, el tema de droga Y crear, le crearon, dijeron no, no, hay que no el DICAN Dejen un pedazo ¿Mm? A la policía le crean la, uh, o a la sociedad, le crean a me para dirigir el tránsito, dice la policía. Para, no, para, para de, para desvincular adiós, caray. Y nosotros entonces, entonces le crean, eh, ponen que el jefe de, la, de, la, de AME sea un miembro. Para seguir igual. El director de, de, de la Dirección General de Droga, pudiera ser un civil. No, es un general, es un ex general, es un, un jefe de la policía. ¿Mm? O sea... Es toda una estructura mafiosa en las instituciones del Estado para que operen todas estas cosas. ¿Desde dónde? ¿Cómo opera? La, la, la, la droga no opera sin autoridades. La, la droga no opera sin complicidad. La droga no opera sin muelles. Dios, pero yo reitero... ¿De, qué, antiguo, qué, ¿De quién son los muelles de la República Dominicana? Son del Estado Dominicano. ¿Por dónde transportan la, la droga? Por... Aire mar, y tierra. Aire, mar y tierra. <risa> es lo que yo digo. O sea, por eso digo que cómo va a ser... ¿Cómo va a ser no? ¿Cómo era que estas personas, esta estructura, durante 20 años pero sin tener nadie detrás, sin tener un apoyo? Mira, la droga, sin tener no, los la droga requiere de consumidores, compradores, medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, y autoridades. Así si no que salga, no hay droga, no hay comercialización de droga en el país, Miren, en el mundo. Eh, antes de irnos a la brevísima pausa para Melo y para prepararlos, estamos a tiempo, ¿no? No me, no, no me, no me quita el tiempo. No le digan como digan, ayer fue. Sí, para irnos <risas> con los titulares. Vamos a, yo creo que lo veo como una agradable noticia, Ramón Antigua, porque hace unos días la Asociación Dominicana de Radiodifusores, Adora, incoó un recurso de Amparo ante la eh, el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Eh, contra la Junta, eh, donde pedía que eh, el asunto de, de que la, la, la Junta prohibió el hecho de que por radio y televisión fueran expuestos eh, los expuestos publicitarios en la campaña. Pues en la de pues, eh, el día de ayer se dio a la de la de de de la de la solamente a través de los medios digitales yo creo que tengo una gran noticia porque eh, verdad podemos decir entonces que es candidato que puede venir a hablar con nosotros para colocar su, su spot eh, con la intención de promover su pre campaña en esta eh, eh, ¿cómo se llama? el evento interno del PLD y ah, del PRM, estas primarias, las primarias. que llaman son el 6, 7 de octubre que se llevarán a cabo, 6 o sea, que, que estamos ya a un mes y días de que se lleve a cabo este proceso electoral, así es que yo creo que eso es una agradable noticia, yo lo comentaba antiguo que se estaba haciendo injusto con esta parte, porque, ¿qué son los medios digitales? Son medios, ¿verdad? Eh, igual que... Y, y, y, y con más cobertura ahora mismo que muchos. Claro, más, en entonces de, no puede de, haber privilegio de, en ese sentido y qué bueno, ya Adora pues se empoderó y fue con esa, con esa eh...